Se cree especial, ha descubierto a Chejo, se muestra pedante intenta camuflar complejos. La viva muerde del anzuelo y es partícipe de su cortejo. Y con la ilusión del principio se maquilla ante el espejo, cada cual con sus máscaras, cada cual con sus frases hechas y sus líneas de promesas. Mi Biblia es la talega del pan sobre la mesa, con ganas de pedir la cuenta y quemar la empresa. Atado a una vida que no quiero, pero por desgracia y por cojones que. Vale de su quinta mi barrio está dando el yeah. pie. Dámelo, pero dámelo sincero. Dámelo, pero dámelo a fuego. Yeah. Dámelo, pero dámelo. Yeah. Dámelo a fuego. Yeah. Dámelo, yeah. dámelo, dámelo, yeah. dámelo, yeah. dámelo, pero dámelo sincero. Dámelo.